Hola, somos amigos. Elida y Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos, les, salida, les saludamos en este momento a todas las personas que, pues, en este momento estén estén viendo este video y, y siempre nuestro anhelo, nuestro deseo es de poderles ayudar, aunque sea con algunas cuantas palabras, pero vamos a estar a, haciéndolo frecuentemente porque es necesario es importante y necesario sí en, en lo que tenemos de hoy oramos dentro de la de, de como así es eh, hemos recibido un de, de, de correos y hoy uno más me llamaba la atención de una persona que nos decía que es cierto por el video que hicimos ayer Ajá. Eh, que necesitaba hacer cambios, cambios en su matrimonio, cambios en su forma de ser, cambios en su, su manera de pensar. ¿Y cuántos así cambios es. es requerido de hacer como matrimonio, como, como familia, verdad? Eh, así es. Porque nosotros, tú, tú lo sabes bastante bien, estamos totalmente en contra del divorcio. Sí, así es. Estamos en contra del divorcio. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿por qué hay tantos divorcios? Que pues realmente eh, a, casi a todas las familias nos, nos ha llegado cerquita, más cerquita, menos cerquita, más lejitos. Pero sabemos de, de muchas personas que pues eh, se han divorciado. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos cuando hay un divorcio? Ok. En algo que no saben muchos de los padres... Que cuando toman la decisión de separación o divorcio es que los hijos son los que realmente sufren los hijos son los que realmente sufren si sí. realmente que es, es algo que cuando cuando la persona las personas eh, hacen hacen eso de divorciarse o separarse uh -huh. es no están pensando en los hijos porque no, no no saben las consecuencias que se acarrean están pensando más en ellos eh, por los errores de ellos, ¿verdad? Correcto. Que Pues vienen las consecuencias. Así es. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia en, en, en este momento? Imagínate, vamos a hablar de nosotros. Sí. Tú y yo nos conocemos, decidimos casarnos, pero no nos ponemos de acuerdo. Sí. No, pues, para vivir una vida tranquila. No, no, pues es, es algo muy, muy difícil eso porque pues no podríamos, no podríamos hacer nada en, en un mutuo entendimiento, entendimiento uh -huh. comprensión, o sea, yo haciendo lo mío y tú haciendo lo tuyo, pero que no hay esa comunicación. O sea, no, no, no, no, porque pues venimos siendo, o sea... Una, una un, sociedad. Una sociedad, un equipo, un eh, equipo. Eh, trabajando los dos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Eh, o sea, viendo todo todas las cosas que nos van a, a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos. Exacto. Entonces, si no lo, has, si no vamos a estar de acuerdo, pues qué difícil, qué tremendo. Para que nos casamos. Entonces? Exactamente, exactamente. Entonces, esas cosas se tienen que que pensar, se tienen que meditar, se tienen que conocer el uno al otro. Eh, cuáles son, cuáles son sus, sus, sus anhelos, sus deseos, sus pensamientos, cuáles son las cosas eh, negativas que tienes, cuáles son las cosas positivas que yo tengo, lo negativo que yo tengo, lo... o sea, y, te, y tenemos que llegar a, a un acuerdo, a un común acuerdo los dos. Así Porque es. si no, pues este, pues, van a andar la cosa muy desbalanceada. Muy desbalanceada. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya para cerrar este pequeño video, el problema es. ¿Qué pasa con los hijos cuando la persona se, las personas se divorcian? Vienen una cantidad de problemas y dificultades para las criaturas, sí, sobre todo sí. cuando son pequeños, medianos, son adolescentes, nunca van a poder entender la separación de los padres. Ahora, ¿qué tiene se, una que hacer? Angustia, una angustia eh, eh, interior, interior, hay uh -huh. depresión. Y muchas de las veces las criaturas no pueden expresar o manifestar lo que sienten, lo uh -huh. que, eh, entonces, este, vienen, vienen cosas muy, muy tremendas, uh -huh. muy tremendas, este, Así entonces, es. por eso es que sí, tenemos uh, que pensar muy bien esa cuestión de, de cuando nosotros nos casamos, cuando, uh -huh. este, pues ya tenemos los, los hijos, pensar en, en ellos. Así ¿sí? es, piensen en ellos más que en ustedes. Así es. Y amense, quéranse, respétense perdónense Así es. y hagan las cosas que pónganse no les de acuerdo, pónganse claro de que, acuerdo, claro que sí. hagan el esfuerzo por hacer cosas diferentes para que puedan ser felices. Correcto, les ¿sí? amamos, les amamos y queremos seguir hablando de, del tema, eh, porque seguido nos llegan este, los, correos los correos y cómo sí. lamentamos esa situación, verdaderamente. Y recuerden que hay que ir a nuestro Señor Jesucristo, a pedirle perdón y que Él entre en nuestras vidas para que Él empiece a darnos esa paz y nos dé también la sabiduría en todas las cosas de nuestra vida. Así es, pues bendiciones, bendiciones, bendiciones, para bendiciones para y espera el siguiente video. Somos sus amigos, Elida y Rafael Caballo. Bendiciones, saludos para todos.